¿Confía usted en que el nuevo, pen, el nuevo Código Penal Dominicano garantizará derechos sin discriminación? Dice nuevo penal. Hay que agregarle que es el Código Penal. Que el nuevo Código Penal Dominicano garantizará derechos sin discriminación. Háganos el feedback: sí, 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Qué? Bien, ya lo Parece saben que los LTV bien. quieren sangre. Ay, por qué? Bueno. Que le garanticen cárcel y, y pena de muerte a los... Y dice uno que está opinado... Ah, el Código Penal, traen nada más dos páginas. ¿Por Porque nada más hablan de dos, de dos artículos ah, que están en dos páginas. Muy bien. <risa> Muy bien, señores. Senadores que enteran comisión que estudió el Código Penal piden convocar el Pleno para conocer informes. Mientras los senadores Franklin Romero, Ramón jo, Rogelio Genao y Milcíades Franjul solicitaron al presidente del Senado Eduardo Estrella que se convoque el pleno el próximo martes a fin de conocer el informe de la Comisión Especial Apoderada del Estudio del Código Penal, el senador Antonio Marte difiere de ellos y planteó que ese hemiciclo se tome más tiempo en estudiar esa pieza. Se trata del informe favorable y sin modificaciones, que permitiría aprobar esa pieza legislativa tal y como fue sancionada en la Cámara de Diputados. El primer senador en solicitar que el pleno sea convocado la próxima semana fue Franklin Romero quien denunció que pese a que se produjeron trabas para que el presidente de la Comisión Especial Santiago José Zorrilla, pudiera firmarlo desde un centro asistencial donde se encuentra recluido por COVID ya han logrado cuatro firmas. Eh, estaría a hablar con Franklin eso es la esa es la información que se tiene vamos a ver Yerian bueno miren lo primero es que hay que decirle a los senadores que ellos son una cámara legislativa totalmente oiga esto totalmente repito para que lo hagan ahora en primer plano muchachos totalmente independiente de la cámara de diputados entonces, se supone que si ellos recibieron hace menos de un mes prácticamente un proyecto de Código Penal con más de 400 artículos, por Dios, eh, le dieron una lectura simple, es decir, que ni siquiera se han detenido a buscar dentro de, del proyecto de Código Penal si realmente cumple con los requisitos que necesita la sociedad actual. Y que legislar no es una cuestión tan sencilla y aparentemente hay la intención de aprobarlo. ¿Cuál es el problema de esto? Que aprobar el, el proyecto de código penal eh, ahora pudiera ser que el presidente lo, lo observe y le dé para atrás, como hizo Danilo Medina. Pero lo importante sería que hagamos un trabajo responsable. Para eso es que se le paga a los senadores, para legislar. Entonces, ahí es donde, donde tiene que radicar el debate ahora. Ya la Cámara de Diputados lo discutió. Ahora, quien, quien deben discutirlo, estudiarlo a profundidad y revisar cada artículo de manera integral, con responsabilidad, son los senadores. Para eso ya están ahí. Y no veo cuál es la prisa, porque si esperamos tantos años ¿verdad? para eh, tener un, un nuevo código, ¿Cuál es el afán por aprobarlo antes del 16 de agosto? Es para decir el 16 que, aunque ya yo eh, vi al presidente del Senado y de la Cámara de Diputados rendiendo cuentas, pero es para decir, ¿aprobamos el Código Penal? Bueno, puede ser, tenía 20 años ahí, eh, eh, el, el, el, los, el, el Congreso pasado duró más de 20 años con él ahí engavetado y nunca hizo nada tampoco. Eh, bueno, sí se aprobaron, pero Danilo lo devolvió por la cuestión esta de de, de las tres causales. Ahora bien, ¿qué es lo que debe pasar aquí? Bueno, que no se apruebe en esta legislatura. Es, es como yo lo veo. Y entonces que se discuta de manera integral, que se revise ese código de manera integral, porque como decía el, el senador del PRM eh, por Santo Domingo, eh, hay muchas falencias ahí y hay artículos como que no están claros de acuerdo a este senador. Yo, honestamente, no lo tengo en la mano porque lo han modificado, o sea, le han hecho tantos cambios que no tengo el, el, el, el material eh, a mano y entonces no, no pudiera yo asegurar si es cierto o no lo que dice el legislador. Sin embargo, sin embargo, un código penal no es algo tan simple para una sociedad, no es algo tan simple que se pueda tomar a la ligera y que se apruebe solamente por decir, bueno, eh, vamos a tener por lo menos esto adelante. No, es que para eso que nosotros tenemos legisladores, que se supone que tienen que legislar, que para eso que se les paga bastante dinero para que cuando se necesiten, cumplan con su trabajo. Así que yo estoy en desacuerdo, no sé cuál es la posición de Franklin, eh, eh, bueno, acabo de escucharte que él que es de lo que propone, ¿verdad? Que se apruebe ahora, estoy en desacuerdo, yo más, más bien me sumo a la corriente de Farideh de Iván Lorenzo, del propio senador del PRM por Santo Domingo, eh, por Santo Domingo, Marte eh, Antonio Marte, Marte, Marte, que plantean de que, bueno, se introduzca eh, o que pase a la, a, la, a la próxima legislatura y entonces que se discuta con mayor amplitud y de manera integral. Porque no me parece que hay que aprobarlo corriendo. No es necesario. Así es, Francis. Bueno, miren, la... Cuestión para mí es que este proyecto y el proceso llevado a cabo por una comisión designada por el Senado para que evaluara la pieza y presentara un informe, lo han satanizado en el seno de la comisión. Y para mí es un irrespeto de los senadores que salieron al frente, frente a esos senadores que tienen la responsabilidad. Y he repetido una y mil veces que la investidura del legislador no está ceñida ni atada, porque hay un artículo de la misma Constitución Cuyo ejercicio nunca estará atado a los deseos de los votantes. Inmediatamente asume el cargo, se convierte en el senador de la república. No del PRM, ni del de grupo de GLTB, ni de lo que estaban en espera de que le prometieron en campaña. Ya se debe al país. Si eso se entiende y vemos a Franklin Romero emitir un juicio de esa naturaleza, yo me inscribo en el juicio de Franklin porque son ellos los que tienen la responsabilidad y el mandato del propio organismo, al que pertenecen los que lo critican. Inmediatamente esa pieza llega al Congreso, es el pleno que tiene que decidir. Y ese pleno, incluyendo los que salieron a satanizar, porque eso es lo grave que yo veo en esto. Y el pueblo llano, que no comprende estas líderes, estas se confunde. Y aquellos logran sus objetivos de, de minimizar la efectividad y hasta la calidad y valor que tiene este código aprobarse, como ellos están dando su informe. Eso no es fácil de que estén criticando un informe que ni siquiera se ha presentado y es en, dentro del hemiciclo de esos mismos legisladores que han aparecido solamente porque ellos quieren que se le instale lo que ellos quieren para mí ellos se equivocan que ellos ganen la batalla cuando le den el turno de opinar sobre lo que ha presentado lo que habrá de presentar él la comisión organicemos esto señores porque precisamente criticamos al senadores y no entendemos cuál es la, la fisonomía jurídica que avala la condición de ser legislador y estar revestido de una comisión. La comisión en principio se aparta y luego viene y entrega la, el informe. Ya el, el Senado, el presidente presenta, se somete a votación. Y ahí empiezan los legisladores a tomar sus turnos, los turnos para, para advertirle al pleno y a la misma comisión, porque ya la comisión, nadie tiene que asumir lo que la comisión diga. Eso no es ley suprema, la que la comisión dé un favorable, los mismos legisladores tienen la capacidad de observarle y decirle a la comisión, presidente y además colega, esto, esto, esto, esto, esto. La comisión no advirtió esto, esto, esto, esto, esto. Y te aseguro que no pasa ni un mime por ahí, porque va a concientizar en el pleno a los demás. Y no creo que se logre. Si hay puntos muy, muy, muy valederos y se hará la recomendación que se haga, que vuelva a la comisión, que se coloque para la próxima legislatura, pero estamos dejando que quienes opinen no sean legisladores, sino una barça de loquitos que se están tirando al suelo afuera. Una legisladora que, que, que en principio pidió, que, pidió que, que, que la población entera votara por ella y después ahora está abogando por minorías. Entonces, ¿qué es lo que tiene Farid? La, minoría, lo que tienen la los... minoría tienen derecho. Pero tienen sí. derecho y ya lo tuvieron. ¿Y no, qué es lo que quieren no, ahora presionar? La minoría tiene derecho. Lo pero que claro, pasa que sí, y lo, lo, lo aceptamos. Lo, lo pero, no. Ya no pero, está, pero ya no ya está pero, bueno. Pero, pero, no lo, acepta. pero, Tú lo pero, aceptas, de la boca. Ellos pues, se están expresando. Porque, porque es una... Pero lo que es, se expresa... Los planteamientos ¿no? son discriminatorios totalmente. Oye, bueno, allá ellos, allá ellos... Pero Entonces para mí, decir una cosa. Oye, una para cosa. mí, no Mira tiene es lo que está valor esas críticas es previas a lo que no Hay, se ha sucedido. Es una lucha de poder, es a una, que no es ha una sucedido. lucha de poder. Oye, es una lucha de poder. Y dejen que el código salga. Hmm. Vamos a ver. digamos. Una lucha de poderes, ¿qué tal? Te va a poner bravo. No, pues si te va a poner bravo, yo me callo. Sí, porque él, él, él trajo la ropa. Es en los estrados que tú tienes que asumir esa actitud. Aquí no, aquí tú tienes que ser en un dios. Ay, no, pero ya no. es mi juicio. ¿Eh? Sí. Ya este es mi juicio. Adelante. Déjeme a mí. Coge ahí. Coge ahí. Mira, estamos esperando. Bueno. Es una lucha de poder en realidad. Y eso es lo que hay, que hay que verlo. Hay una cosa, en filosofía nos enseñan que una cosa es el ser y otra el deber ser. El ser, ¿tú sabes cuál debía el ser del Código? Que el Senado, la Cámara Legislativa, ambas, hubiesen buscado un equipo de asesores, abogados, especialistas en el tema penal. Y decirle, miren, eh, e intrúyanos sobre esto, ¿qué ustedes opinan de esto? ¿Cuáles son las cosas que debieran quedarse y cuáles son las cosas que no debieran? Y aquellos que constituyen puntos de, de, de, de, de mucho enfrentamiento como el tema del aborto el tema de la discriminación dejarlo para la discusión de los, de los políticos porque en definitiva lo que debió de haberse hecho era un informe una asesoría a, independientemente de que las comisiones del senado y de la cámara de diputados presentaran sus informes pero debió de darse un informe técnico especializado franklin es abogado franklin no es abogado y está en esa comisión que es el que yo conozco. Sí, sí Franklin es abogado. Franklin o sea, es licenciado, lic licenciado en derecho. derecho. ¿Qué abogado del carajo? Un hombre que no se ha puesto nunca una toga, ni sabe lo que es enfrentarse en un tribunal con nadie, ni sentarse a preparar una, una acusación o a preparar una, Mira, una si, defensa. Oye, espérate, no importa, yo estoy hablando de lo técnico, sí. estoy hablando de lo técnico. Hmm. O sea, hay que verlo desde el punto de vista. Óyeme, Tú no tienes ninguna capacidad para venir aquí a hablarme de, de, de física cuántica, tú, Francis Rodríguez. ¿Por qué? Porque todo eso, eso no es lo tuyo. Ahora, ¿tú quieres saber de física cuántica? Búscate un. Adipa Chopra. No, no, no, no te vayas tan lejos. No, no bueno, Dios. que yo lo leo. Pero. Bueno, pero está bien, bo, bo, está buscar bien. un ingeniero, sí. la gente que conozca, dice, explícame qué es esto, entonces tú vienes y lo planteas porque el micrófono es tuyo. ¿Y, ¿Y cómo, espacio... cómo tú lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto, verdad? Exactamente. Pero. ahora. A... que traemos a Claudio Rosin. No, no, no, no hay que llegar tan lejos, bueno. aquí hay abogados abogado muy buenos. ¿Hay, hay un estaba, apellido Álvaro, es que es el asesor de esa comisión. Ahí Va. está Valerio, ¿quién? A un apellido Álvarez, lo estoy buscando aquí. Sí, para... sí, Pancho Álvarez, Francisco Álvarez. No, no, no, no, no, no, no, no, no. no es Pancho Álvarez, no, ese no lo es lo un oportunista. Eso lo dijo ayer ya, Sí, Pancho, lo dije yo. yo, Pancho Álvarez lo es <risa> un oportunista. Pancho, Pancho es amigo mío. Eh, eh, Tú sabes sí, que coño. uno va adquiriendo en el trayecto de la vida cotidiana mm. como abogado y como comunicador y ciudadano, percepciones por acciones. Entonces, ya tiene una percepción sí. de Pancho, como Pero yo bueno, tengo la, de, la del paralegal del palacio. ¿Cuál es la realidad aquí? <risa> el deber ser es ese. Ahora, ¿cuál es el ser? Que eso que nos enseñaron en la universidad de que las sociedades son las que reclaman las leyes y que eh, para la sociedad que se hacen las leyes es una mentira. Eso es poesía. ¿Tú sabes para qué son las leyes? Las hacen los políticos. No solamente los políticos, sino los políticos con poder. ¿Y qué le importa a los políticos, a la sociedad? Nada absolutamente. Lo que le importa es aplicar su poder. ¿Mm? Por eso, por eso eh, las leyes se hacen y al poco tiempo, sobre todo en países como este, donde el equilibrio no existe, sino que lo que existe es un desequilibrio, porque usted tiene un PRM, por ejemplo, con una Cámara de Diputados, una Cámara del Senado. Que donde ellos son mayoría, quiénes van, quiénes van a aplicar el, el programa, el programa de este país durante cuatro años es el programa del PRM, punto. Lo que el PRM quiera. Porque ahí es que está la cosa. Entonces hay que entender eso. Las minorías pueden sacar algunas, algunas ventajas, algunos beneficios, pero indudablemente no saca mucho porque este es un país donde la gente impone su poder. De hecho, uno de, de los refranes más... Eh, celebrado dentro de los políticos es el poder para ejercerlo <risa> no importa que el del otro lado porque es una minoría eso es el poder para ejercerlo por eso están pidiendo a esa comisión que se apruebe sin más ni más porque es la misma comisión que lo está pidiendo y tú crees que eso es correcto tú crees que eso es correcto desde el punto de vista del deber ser de, lo, de la labor que tiene que hacer una comisión y de la labor que tiene que hacer una Cámara del Senado. Ahí yo mandé un video donde el presidente pero del Senado. De justificar el criterio no que está. utilizan para que ellos una un paso de esa pieza en la forma que la recibieron. Es, si es que yo, no, tiene si sentido, me, Francis. Pero espérate, si óyeme, tú me mandas oye, a mí, una a comisión. Mí, a Francis pero, Rodríguez. Pero espérate. Mira, espérate, Francis, ¿cuánta gente, esto es lo que yo ¿cuánta gente incluye COVID? la comisión? Oye, oye esto, ¿cuánto? Cinco. El criterio de esos cinco no es el criterio de la Cámara. Tienen que dejar lo que yo planteo Pero precisamente, cuando ya se presente que salga de la comisión... Sí, pero la tiene... comisión es la que está pidiendo que se apruebe como ella entiende. Bueno, pero ese es el voto favorable de la comisión, pero se va a discriminar en el pleno. El pleno va a tener la capacidad no, de pedirle la... previo previo, porque eso en el orden parlamentario se pide... Porque tengo Oye, lo van a aprobar como le dé la gana a la comisión claro, y al Senado. Claro. Y al final, oye lo que va a pasar. Al final comenzaremos a estarle poniendo el parcho. Tú ves, y terminaremos con un pantalón remendado. Claro. Vamos a terminar con, como, como todo, como todo. Un pantalón remendado. Usted verá una modificación, eh, la ley, qué sé yo cuánto, que modifique el código en el artículo este, aquello. ¿Cuándo? Cuando venga un presidente, un gobierno que busque un, un equipo. De abogados y le diga, mira, revísame esta vaina y hagan los arreglos que hay que hacer y ya, como pasó con el Código Procesal Penal, como pasó con la ley del notariado. ¿Tú no te acuerdas? De la no, ley no del la notariado? ley del notariado, yo no sé si es vigente los, algunos artículos. ¿Tú no ves no, disparate que un alguacil hace un embargo, una ejecución, una vaina? Bueno, tengo una. No, es? un notario, era al revés, un notario. Cuando toda la vida, desde, desde los tiempos del. Del ancien droit, como dicen los franceses, sí. le ancien droit. Desde ese tiempo, Pero mira, el que hacía eso mira, era lo algo así. lo interesante es que nosotros <risas> tenemos conciencia, como, como abogados y comunicadores, de que ellos tienen la investidura para manusear y tener en sus manos y decidir. Claro que sí. Lo que yo, Francis Rodríguez, critico, es que la misma... Reglamentación interna pone en condiciones... Internas del Senado. Del Senado. Okay. De tener conocimiento a los demás. Claro. Que esas piezas, aunque pareciera que hay un respeto plenipotenciario a las decisiones de las comisiones, yo digo que no es así. Porque los legisladores que no han participado y que sí van a participar del conocimiento del Pleno de eso tendrán las oportunidades, vuelvo y repito, de discriminar punto por punto, si así lo creen, el Código. No habrá manera de que en una sesión se vean los 422 o, 20, o, 30, o 62 artículos. No, quizás no, pero se puede hacer en varias etapas. Que lo pero ajá, pero es lo, Entonces, eso es lo que se está pidiendo. Pero, que se, que pero es, es que lo va a pedir pues, un pleno, lo va a pedir el pleno. Y si eso logra pasar a unanimidad, es que está en consenso. Pero, pero si no... Pero soñando. fíjate tú, no es que tú se está, que se, que se está bueno, aplicando ahí, entonces, una mayoría, entonces es una mayoría mecánica lo que se está aplicando, claro, Francis. Si eso se da si así, por ejemplo, como ustedes lo plantean, ustedes, no ustedes temen de, que eso se maneje como una mayoría mecánica. La mayoría, mecánica, Francis, las mayorías no se pueden poner a una... ...para algo que, que termine perjudicando a la pero sociedad... Lo que ...se supone digo, que... ¿tú me entiendes? ...pero lo que te digo... ...en el sentido del complejo organismo... Sí. ...del Senado... ...usted busca la ley 107... ...artículo 55... Uh -huh. y, ...siguiente... ...usted va a darse cuenta... ...de los actos... ...de lo que significa... ...colegiado... Uh -huh. ...y ese colegiado... ...tiene la facultad igualitaria... ...es decir... ...todos los senadores... Incluyendo al presidente, que es Eduardo Estrella, tiene la misma condición que Franklin Romero. Pero lo claro. único que ellos han dado a él la oportunidad de dirigir el, el pleno. Sí, Ahora bien, una preguntita. Cuando ese Franz. hemiciclo recibe los informes de comisiones, no lo discuten para, todos. Paralo ahí, paralo ahí. No lo discuten tú todos. Acabo de decir un informe de comisión en, en, el, en el Senado hay una comisión de justicia. Sí. ¿Verdad sí, que sí? Sí. Pues tú sabías que esto del Código Penal no lo trabajó la Comisión de Justicia. Crearon una comisión especial aparte, dejando de lado la Comisión de Justicia. ¿Por qué? Bueno, ya eso... Si son... hay una Comisión de Justicia... O sea Franklin no de la Comisión de Justicia. No te sé si es de la Comisión. El que sí yo sé es Antonio eh, eh, Taveras, que no es de la el com... presidente de ah, la comisión de, comisión de Justicia. dice, ese tema debió venir aquí a la Comisión de y Justicia, él es abogado. y no, él es no abogado. Yo, yo no sé, pero él, él, de, debe, debe, serlo, debe ser abogado, debe serlo, porque claro. no van a escoger a, a un ingeniero, sí, entonces dice él, eso, vino a, eso debió venir aquí a la Comisión de Justicia, sin embargo crearon impo, una comisión va, especial por allá, acá, lo van a imponer como está, porque, claro, porque hay un poder, por eso lo, lo, lo sacaron porque hay un de la poder de detrás justicia. de que eso se apruebe de esa forma, ahora ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el poder? ¿La iglesia católica quiere que no, se apruebe? puede bueno, La iglesia ser. No, hay, no tiene... Puede ser. Hay, hay muchos legisladores Oye, que son católicos. Puede ser, como el presidente del Senado. Por ejemplo. La, Más la, católico la, que el Papa. Sí, sí. Bueno. El presidente. Y los evangélicos también. Pero de todas manera el video, chavo. No es tan duro con la no, iglesia católica. De quién? También los evangélicos están en eso. ¿De quién? No, pero está bien, entonces, porque entonces va a terminar. Yo lo que quería era pl Espera. plantear. Hay un video... ¿De quién? De Eduardo Estrella, precisamente donde él dice que es el código cuando llegue, eso, eso es una, una noticia de hace dos o tres días, cuando llegue de la Cámara de Diputados, se va a revisar minuciosamente sí. en el Senado, pero no, se va a pas, no va a pasar, porque hay un poder fáctico detrás de eso, que no quiere que eso sea así, y eso no va a ser así. Y luego tendremos nosotros un código medio calimocho, que al final tendrá que hacerse el parcho en unos años. Pero tenemos un código. Dime. Habemos código. Bueno, <risa> ya, ve, Dime cosa, ya veremos. Tenemos una llamadita, Francia. Ah, okay, bueno, buenos días. Buenos días. Dios le bendiga a todos. A Gerard. Y a toda la región. Muchas gracias. Gerard. Eh, ese es Gerard, Rodríguez. Sí. Parece, sí. Antes de que sí, tú inicies, Gerard, yo quiero preguntarte sobre esto. Eh, nosotros estamos conectados. Enfócame aquí. O en whatsapp está. Aquí dice que tú publicaste, supuestamente en tu cuenta de Facebook, eh, nombraste otro que no era compañero Y yo hice eh, como el chinero Pelé para que otro chupe El chinero eh, ¿Eso es verdad? <risa> no, no, ese, es, una, es una bachata me, me No, me pero yo te estoy preguntando a ti Si tú publicaste eso porque aparentemente fue, no, que, no, fue que tú atajaste eh, para que otro no, enlace eh, eh, lo dejaron eh, fuera. Mira, yo, yo, yo voy a aclarar. Yo me acláralo, voy, a, mira, yo voy a jugar yo, una yo, cosa yo, yo con Yera, que, yo, Vamos yo, a ver. Es injusto Yera si dijo eso. Vamos de su amigo Franklin Romero. No, pero espérate. ¿Qué sabes tú? ¿tú? Ahí lo dice Franklin a, Romero. de Franklin. Él no ha hablado de Franklin por ningún lado. ¿Qué es lo que pasa contigo? No te he nombrado. Francis, defiéndome y sí, yo ¿Qué? He más, okay. ah, no, ¿es qué, no ese es pa caso que... para ti de ya tú y Franky me van a defender sobre la acusación que me hicieron ahora es verdad <ríe> vamos a ver eh, no. no pero eh, no de verdad eh, <risa> lo que estamos preparando es el, el, el cumpleaños número 6 de la toma de posesión de los funcionarios del PRM los cuales no han hecho nada por Gerard Buenos días y continuamos viendo de mañana. Ah, e de, yes. de todo Latinoamericano. Que no lo ha nombrado que no lo ha nombrado. Y, era no, una gente que cercana, nombrado ah, y él no ey, quería ese cargo. Eso está muy mal. Oye, no, eso está muy mal. Yera fue eh, nombrado y no quería el cargo. Dime que no, Yera. ¿Y, ¿Y cómo tú nombras a Yera? Que en un puestecito de, no, de 20 con mil 60, pesos... Con 60 mil pesos tenía Yera. Ah, me no, dijeron a mí. No, pues, pero espérate, Yera, pero espérate. 60 Lo que a mí me dijeron era que era un puesto de 22 mil pesos más o menos no, y Jera no, no se merece no, eso no, no, no. Ayer era que llevaba no, los no, no. puestos pero no, aquí no, hay gente de la pasada gestión que están cobrando 40 y 35 no, no, y hay y hay amigos de Yera que están cobrando 40 por y ahí, se quedaron tranquilos yo lo sé tenemos otra llamadita hay una llamada, adelante, sí. buenos sí, días eh, buen, buen día Ma bendición madre. para mí hijo y para ustedes gracias, gracias. mira Francis Dígame. hablaste con Yogan para el asunto del pegar, sí, sí. esta gente se están asfixiando sí. con toda esa me acaba e, de contestar e, esta, esta agua residual que está subiendo por el invernal ah. Ah, por favor no, pero Allá, ¿cómo va. así? ¿Va pero, ah, ¿eso ocurre, gente no? que en Ahora ahí? lo estoy mandando. No, pero no, pero eh, lo ideal es que Doña Lourdes, ¿verdad? Haga sí. la denuncia pública ya que ya no se sí. quede sí. entre de ustedes no ¿verdad? Ella, en, fue? en la final de la calle de primera. Mire, hay lo que un pasa es que yo lo tengo. Ella se quedó adelantó Y está asfixiando a todo ese vecindario. Gracias, Doña Lourdes, por darnos la información, porque aparentemente Francis iba a quedar callado con no, eso. No, Ay, el, no. En el tejado. Mira, eh, pónganlo aquí Las aguas residuales, residuales Mira, Están y vieron, afectando esa zona ahí Atención, mire, ¿quién es ese? Es 7, siete, sí, sí. siete, de la mañana ¿Quién es ese? No, pero tú lo tenías callado No, pero que lo voy ah, a hablar okay. en, el, en el trayecto Porque estamos entrando ah, en el programa Julio Lizardo y Liga me contestó Y ahí está el video que yo lo voy a mandar a la producción ¿Oyeron? La gente de Inapa Vayan a resolver ese problema eh, Pero grave, en el, en yo estuve en ahí ayer en la tarde entonces, eh, hay una situación ahí que lo produce, lo produce, un negocio que está en la avenida, cuyas grasas entaponaron la entrada o la salida de la urbanización al sistema cloacal. Se ha resuelto dos veces, pero ellos no... ...han logrado dar con el problema... Ah, ...es bueno, decir, han limpiado... ...han limpiado la palabra... ...hay una vaina que le dicen trampa de grasa... ...la trampa de grasa sí, de, el, de ellos está de rebosante... La en, la la a a la la... ...en la acera de la avenida Antonio Guzmán... ...hay nada el... no para que explique eso... Fácil. Entonces, ...yo eh... te voy a decir, no, ahorita yo voy a denunciar... ...con lujo de detalle lujo de... Sí, el negocio... Hay, ...hay nada para que lo explique... ...adelante, buenos días... ...buenos días, ...el único, el único nombramiento... ...que lo Rodríguez tiene es uno de 12.334 pesos en el ayuntamiento nombrado por Alicía en la gestión del 16. Oye. Entonces no sé de dónde sale ese nombramiento de mil pesos. Exácalo. Él va a tener, diría, tú como abogado no sí, sí, tienes la prueba, Lo, difa, lo con difamador los documentos. De algún nombramiento para llevar a ah, es Pero un nadie, abuso, nadie sabe, Yera, si eso está por ahí, no te lo han dicho. Un porque... abuso a un alto dirigente de ese partido que se fajó y que guayó la yuca en las calles para entonces ahora que haya un grupito guisando eh, con sus familiares todos nombrados en diferentes instituciones. ¿Ustedes creen que no lo sabemos? Que la, tienen la familia entera nombrada en diferentes instituciones. ¿Quién, porque... ¿quién? No me haga hablar. Yo no, no pero, lo no, Ya lo dije. sí hay dirigentes del PRM, un grupito, que tienen a sus familiares, todito a toditos nombrados, incluyendo sus hijos, en diferentes instituciones. Bueno, ¿O, señores. O sea, público?